Parece extendido que el hablar el público nos genera sensación de ansiedad y de nerviosismo. En este módulo vamos a ver los orígenes de esos nervios, cómo poder afrontarlos y cómo poder trabajar para conseguir un disfrute pleno el día de nuestra presentación. Es evidente que el ensayo y la preparación exhaustiva nos va a poner una mejor disposición de cara a la ejecución de la presentación el día en el que está programada. Entonces, en este vídeo veremos qué es lo que tenemos que hacer para conseguir fluir. ¿Y qué es fluir? ¿Qué es conseguir ese estado de flujo? Pues fluir es tocar el cielo con las manos. Fluir es disfrutar con la presentación que estemos dando. Con lo cual, querrá decir que estamos totalmente blindados a cualquier tipo de, de pensamiento negativo. ¿A quién debemos la definición de este estado? Pues a uno de los grandes de la psicología positiva. El profesor Mihály Lechice profesor de psicología de la Universidad de Chicago, que allá por el año 75 eh, definió este estado de flujo como un estado de concentración y focalización en una tarea concreta. ¿Qué es lo que define al estado de flujo? Lo que le define es tener unos objetivos perfectamente de definidos y ser conocedores de tener las capacidades para afrontar esos objetivos. Otro punto clave para definir el estado de flujo es el estar totalmente focalizados e inmersos en la tarea que estamos realizando. En este caso, en la presentación que estamos dando. También el estado de flujo tiene relación con la retroalimentación o con el feedback a la hora de ejecutar la tarea, de forma que podemos ir ajustando en caso de retroalimentaciones negativas o seguir por el camino en el que íbamos en caso de retroalimentaciones positivas. Y finalmente, cuando una persona está en estado de flujo desarrollando una actividad, tiene una sensación de satisfacción plena y cualquier esfuerzo que lo que le cueste realizar esa tarea, no lo vive como tal. Está muy relacionado con la motivación intrínseca. ¿Qué es lo que queremos transmitiros? Es que viváis vuestra presentación como un fluir, como un estado de flujo, igual que lo viven los actores cuando conectan con su público. Las toses y los movimientos en el patio de butacas generalmente es uno de los signos que los actores denotan como falta de seguimiento, pues eso mismo nos puede pasar en las presentaciones. Queremos que entréis en ese estado positivo, en ese estado de flujo y que podáis disfrutar de ello. Porque siempre el estado de flujo se atribuye a sensaciones en el mundo del ocio, a sensaciones de deporte, sensaciones de danza, de representación. ¿Por qué no podemos vivirlo? en nuestro día a día como profesionales. Os invitamos a que busquéis ese fluir, porque una vez que lo encontréis es maravilloso. Las sensaciones que os reportan son grandiosas, lo veis todo claro lo veis todo fácil, os veis que tenéis capacidades para ello, mejoráis vuestros sentidos físicos, tenéis capacidad de improvisar, conectáis con vuestra audiencia lo que os hace sentiros vivos y de esta forma esa retroalimentación está aumentando el sentimiento de confianza, de calma y de dominio. Nos sucede a veces a los profesores que damos nuestras clases, hay días concretos donde los alumnos nos han seguido y lo sabemos que nos siguen porque lo hemos percibido durante todo el desarrollo de la sesión. Ese sentimiento, ese sentimiento de fluir, de estar satisfecho con el trabajo que estás realizando, es altamente gratificante. Si vemos, el estado de flujo se ubica en un término medio en el que la actividad nos supone un reto de nivel medio y nuestra capacidad nos quiere cierto nivel de complejidad. Es decir, Niveles eh, de reto asociados a capacidades bajas, si tenemos unas capacidades que creemos que son insuficientes para realizar una actividad, nuestro sentimiento puede ir pasando desde la apatía a la preocupación o a la ansiedad, en la medida en que veamos el reto de un nivel más bajo a un nivel más alto. Sí la actividad nos supone un reto bajo, generalmente estaremos entre estados de apatía, de aburrimiento o de excesiva relajación. El flujo se encuentra justamente en el cuadrante superior derecha. Cuando la actividad nos suponga un cierto reto y nos veamos capacitados para ello. Os animamos a que preparéis vuestra presentación, la ensayéis para creeros con esas capacidades altas que os ayuden a afrontar ese reto que puede ser conocido como alto, como es el de hablar en público. ¿Y cuál es el enemigo del flujo? ¿Qué es lo que nos impide tocar el cielo con las manos, llegar a ese éxito y a percibirlo como satisfactorio? Pues el miedo. El miedo, como dice el filósofo José Antonio Marina, el miedo es la ansiedad debida a una anticipación de peligro, peligro que bien puede ser real o imaginario